Bienvenidos a tu programa Ajay Urban. En la cultura Aymara existen diferentes nombres para referirse a hombres y mujeres especializados en rituales como también en curaciones. El día de hoy estaremos hablando con yatiris, amautas y guías espirituales. Acompáñenos En la actual sociedad boliviana, como resultado del sincretismo, convivimos entre los que somos y los que fuimos. En nuestros hogares, en las calles, convivimos con personas únicas, uno de ellos, el yatiri, traducido al español significa sabio, es la persona que conoce, el que pronostica, el que cura enfermedades, y orienta a las personas y a la comunidad para que proyecten su futuro. En la concepción del mundo andino, el yatiri es considerado como la autoridad espiritual, moral y ético, que enseña con el ejemplo, con tal investidura y reconocimiento, se convierte en el maestro y consejero de las familias y la comunidad. Por otro lado, el amaute es aquella persona que se dedicó a la educación formal de los hijos de los nobles y de los incas, ambos guías espirituales que siguen vigentes hasta nuestra cotidianeidad. Nos encontramos con el mundo pacheco guía espiritual. Coménteme un poco más cómo ha sido la historia de nuestros ancestros. Nosotros tenemos un recorrido de muchos años, hablando históricamente. Son más de 8,850 años aproximadamente, desde el Purunzuma, a Ucarruna. Entonces, nuestros sabios han tenido un, una posición muy clara. Eran los filósofos, eran los, los que relacionaban a las comunidades, a los jefes. ¿no? En aquella época desde Chiripa, Huancarani, desde la época temprana de Tihuanacu, a la época de los incas, a estos tiempos. Pero generalmente los sabios se construían por sí mismos porque no es, no es eh, impuesto por la gente humana, sino ellos son anunciados por, por los espíritus. Vienen, vienen con seis deditos, vienen con hinchunis, eh, tienen dos coronitas aquí en la, en la cabeza, nacen de pie, ¿no? soctayos lo que decimos, otros nacen de, de 10, 11, 12 meses. Esas son las señales que realmente vienen. A otros les ha caído el rayo. Estos abuelos, estos sabios, han sido los que han manejado la cultura, la civilización. Incluso han sido los que han manejado a los tihuanacotas. Eran los filósofos, los sabios, los que relacionaban qué tenía que suceder. Hacían los que leían el calendario lunisolar, agrícola. Ellos establecían el orden, los problemas en las comunidades, eh, qué habían, qué dificultades habían. Ellos eran los, los guardianes, vamos a decir, a nivel espiritual. Por algún motivo no sucedía eso, entonces sacaban a las momias, a nuestras huacas. Entonces les hacían hablar, alguien ha mentido, alguien ha pasado algún problema. En aquella época era prohibido el aborto, no había abortos. En este tiempo es clásico, todos los días hay abortos por cantidades. Entonces, para nuestros pueblos, antiguamente el aborto era un sinónimo de, de impedimento, tanto en la agricultura, tanto en, la, en las formas sociales que en las comunidades. Es más, los sabios, los yatiris, los, eh, los curanderos, que podemos decir, eran los que generaban las autoridades políticas. Ellos designaban y decían... Tales personas van a entrar, pero de acuerdo a un ordenamiento en las comunidades. Los abuelos sabían por la vena de esta arteria si iban a nacer guaguas, varones, mujeres, si iban a, ser, a nacer eh, sanos o alguna enfermedad, ya ellos predestinaban la relación. Entonces el sabio era un eje principal en la época de en, en nuestras cosmovisiones ancestrales. Quería que me expliques un poco que en la cultura andina existen estos marcados por los cuatro rayos. ¿Puedes explicar un poco eso? Ah, qué buena, qué, buena, qué buena, pregunta. Tenemos nosotros cuatro maneras de entrar. Uno por el rayo blanco. Los yatiris del rayo blanco son herbolarios, hacen las ofrenditas, llaman el ajayo, son borrachitos, ¿no? mujeriegos, no. Ese es el rayo blanco, no. El rayo negro son los chamacanis, hacen llegar a los cóndores, hacen hablar. Alguna cosa ha alguna dificultad, algunos problemas en la familia. Entonces los maicos hablan a través de Ellos trabajan exclusivamente eso. Cuando, cuando van a man, mandar a hacer trabajos fuertes, realmente nadie se salva de los yamacanis. ¿no? Claro. Ese es lo segundo. El tercero es el chihuini. Es día, noche y la sombra. Chihuí, sombra. Esos chihuinis son vuelven a nacer, lo que es, vamos a decir, Tunupa, eh, lo que es Huiracocha lo que es Imaimana. ¿no? Entonces, estos, estos sabios vuelven a nacer y traen el conocimiento ancestral. Y finalmente, el cuarto es el vacío. A eso es difícil de llegar, de conocer. Ellos están y no están. Tienen cuerpo y no tienen cuerpo, ¿no? Entonces, estos cuatro sabios son los que se manejan en este tiempo. Una época realmente muy oscura donde donde ha pasado los pueblos, nuestra gente, nuestros abuelos, se ha ido restringiendo el conocimiento, la sabiduría, porque en aquella aquellos entonces, una vez que habían matado a los abuelos sabios, entonces salió un, salió un decreto que decía una, un, una memoria de los abuelos, que decía, haz todo lo que quieran que hagas, di todo lo que quieran que digas, pero guarde en secreto y en silencio todos tus usos y costumbres, tus rezos. entonces de ahí vino justamente el, el Yatiri, comenzó a cuidarse, comenzó a tener mucha atención, no miedo, mucha atención, entonces desde ahí, como ya han llegado los europeos acá, entonces hemos tenido una serie de distorsiones, cambios, ¿no? ya los verdaderos auténticos, ya les han traído unas campanitas, ¿no? porque la, el catolicismo es, eh, hace sus campanas, algunos silbatos se han traído, ¿no? algunas, eh, hasta el poncho no era nuestro, simplemente era la cagua. ¿no? Entonces, se han ido cambiando, se han ido distorsionando de a poquito. Incluso los sesos, el, el seso que realmente era, Justamente ancestralmente se ha cambiado por el Padre Nuestro, se ha cambiado por todo lo que es eh, eh, lo que la Iglesia Católica Judío-Cristiana impone. Perfecto. Edmundo, quisiera que nos hables también acerca de lo que es el yatiri. ¿Cuál es el labor que tiene dentro de la comunidad, si estamos hablando de una manera espiritual? Bueno, uh, hace unos 180 años el yatiri todavía era considerado como una, una parte principal. No, era como el padre, como, como el, el, el, dador, el dador de vida, el que enseñaba, aconsejaba. Hoy en día ya ha perdido la fuerza, donde se ha metido el cristianismo, el evangelismo, donde realmente ya las comunidades están comenzando en otro sentido ya. Antiguamente se utilizaba lo que son los achachilas. El achachila es un, es un cristo andino, es un hombre que aparece, desaparece en... Y no es para cualquiera, es para gente sabia que esté en este camino, le aparece y le bendice y se va, no vuelve a aparecerle más. Entonces ya tiene una bendición, es como su guardián que sea. En este tiempo ya difícilmente un yatiri puede hacer ese trabajo le cuesta porque ya tiene una mezcla, una combinación eh, judeo-cristiana, afro-boliviana, ¿no? judía, entonces tiene una mezcla de sesos, de cantos, de todo eso, donde ya ha perdido justamente el horizonte, la visión, la claridad de lo que realmente debería de ser. Tras el paso de distintas transformaciones sociales, religiosas y económicas, estos guías espirituales han transformado su actuar, relacionándose con comunidades a otras más grandes como la ciudad. En el área metropolitana ofrecen su servicio, sus consejos y su ser a quien lo necesite, ya sea en la ceja del alto o en la calle de las brujas, están dispuestos a escuchar y actuar. ¿Podríamos hablar acerca de lo que es esa diferencia entre un yatiri blanco y un yatiri negro? ¿Cuál es la labor que ellos realizan? Eh, nosotros realizamos... Eh, un, como, como usted dice, eh, me dijo, un yatiri blanco, un, un yatiri negro. ¿no? Esto, por ejemplo, el yatiri blanco sería que hace un trabajo... Eh, para, para salud para negocio para dinero para estudio para pareja para todas las cosas me está hablando usted me está preguntando de eh, curaciones no le verdad, no le parece entonces son misa dulce misa blanca de eso se trata ahora la, la como usted me dijo eh, misas negras me dijo no esas misas negras son para cosas malas por ejemplo cuál qué es cosas malas en, en, eh, la maldición, ¿ya? La maldición, por ejemplo, se usa una mesa negra, incenso negro, copal negro, vela negra, todo negro, ¿no? Eso es para limpia espiritual. Cuando una persona tiene, digamos, maldición, odio, ha, ha tenido muchos problemas, mucho enemigo ha tenido, y esa misa negra usamos para... El, la reversión, digamos, la limpia espiritual, digamos. no Hay cosas que la medicina, en base científica, no puede solucionar. Sin embargo, la medicina tradicional, a través de nuestros amautas y yatiris, puede lograrlo. Así es, hermano periodista, se puede lograr. Porque, por ejemplo, hay muchas hierbas, por ejemplo, hay para curar a los enfermos. Como le dije hace ratito, una persona cuando está asustado o si no cuando digamos no tiene espíritu completo, nos llamamos ánimo y la persona se va a sanito. Curamos, hermano periodista. Y cabe recalcar también a las personas que nunca es bueno ser muy extremistas, ¿verdad? Siempre hay que respetar lo que es la visión de la parte ancestral como también la parte científica. Muchas personas se centran netamente en la medicina, en los datos científicos y dejan de lado lo que es lo ancestral. Pero también hay personas que solo se basan en lo ancestral y dejan de lado a la medicina. Hay cosas que justamente a través de medicamentos solo se pueden sanar, ¿no es así? Así es, hermano periodista, sí. Eh. Digamos, por, por ejemplo, un, un enfermo tiene que ir a los dos lados. Si es para el médico, al médico tiene que hacerse curar. Si es para el curandero, para guía espiritual, también nosotros, como guías espirituales, curamos también. Para eso, nosotros primero vemos la suerte, sacamos suerte. ¿Para quién es? ¿Quién le va a curar? ¿El médico o el curandero o guía espiritual? ¿Quién va a curar? Entonces, acuerdo a eso, nosotros lo mandamos, no, ustedes para médico, usted tiene que dar médico. Si es para curandero, aquí tiene que darlo, y otro va a curar, así más o menos. Así es el trabajo que hacemos nosotros. Los brujos son aquí las personas que les ha llegado el ensayo un día martes y viernes. Esa gente no es un brujo. Es por el ensayo que ha llegado miércoles, jueves, sábado, domingo, esas personas no pueden embrujar. Difícil que embruquen, hermano. A todas las achachilas, porque nosotros trabajamos con coca. porque ejemplo, un ejemplo te voy a dar. Esta coca, así es. Digamos, primero se hace con esto. Para la maldición, se hace con este mano. Para mesas de salud, para que te vengan, se hace con este mano. Ahora sabes cómo es esto. Porque, y llaman a digamos. Y llaman a chachila. achachila. Murata achachila. Chacalda y Achachila, Huayna potos y Achachila, Uchumachachachila, Cumbre Achachila, ¿sí? Sahama Achachila, ¿sí? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos invitando a todas las Achachilas, hermano. A los Huacas, a las iglesias, a los Rayos más que todo, a la Pachamama, a la Madre Tierra. Entonces, eso, cuando invitas en esta posición, mm. Estás haciendo un buen trabajo, estás haciendo un buen amarre para mucho tiempo. en la calle melchor jiménez porque ahora vamos a realizar una mesa pero para ello necesitamos diferentes insumos es por ello que nos van a acompañar para poder observar qué es lo que vamos a necesitar para esta mesa el mundo por favor ahora sí vamos a realizarla así? Sí, eh, vamos a comprar una mesita una ofrenda para la tiesa. a ver a la caserita caserito nos puedes vender una ofrendita para la mesa chicas sí, heridas entonces jiracoa nos puedes vender ya Ahí está la huiracoy Ya, después un tito de llama a vender Ya Este puntito de llama es para la tierra también, ¿no? Claro, es ¿Ya? para la tierra Es como, como la carnecita también Que se limita la pachamama. Ya Ahora, inciencito, copalito también vas a dar Ya Ahí está el copalcito Eso el inciensito también lo vamos a poner. Eso es para alcanzar también a la pachamama, al señor también el mismo incienso nos sirve. Porque estas cositas no son para nada malos, como otras personas imaginan también, ¿no? Ya. ¿Qué más viene? ¿Qué será? Eh, palo santo. Ya, palo santo más grande. Palo santo. La tiercita de hormigas la lanita lanita blanca lanita de color también y ya ahí está la lanita blanca la lanita de color las mesitas dulces mesitas dulces ¿de cuál es? el blanco este, este, este con zapito me vas a dar ¿ya? ese con zapito otro eh, el blanco el color ¿tienes eh, con condor? con con llama con... mariposa pachamama ya, con mariposa está bien para la salud, ¿no? Sí. Pues, ya, eso. Ya. ¿Qué más es casera? Papel. Sí. Papel. Dos papillos. Dos o Sí, dos, sí, dos ya? ya. eso es todo. Muchos muchas locos, estamos pidiendo muchas muchas muchos muchos. muchas muchas la muchas porque si ya muchas muchas esto es para el trabajo para las buenas relaciones de la gente que está trabajando ahí listo y luego la de la la de caja como como la de la de Cute, cute, cute, cute, cute, cute, venga, no sé, con buena energía, con buena salud. Que buen trabajo que se realice, que se ejecute para todas las cosas. Bien. vamos visitar el norte, así de las uvas la llama, la guana, el tibula ya van esto. A ver al final cómo termina, vamos a ver cuáles señales nos ha dado la mesa. Hemos pedido salud, economía, proyectos, programas que ustedes son de esta televisión. Bueno, y es de esta manera que nosotros hemos querido darles a conocer y mostrarles lo que forma parte y de repente una muy pequeña parte de nuestra cultura y de lo que es nuestra cosmovisión queremos agradecerte Edmundo por todo el tiempo brindado porque paso a paso nos has indicado lo que es el proceso los insumos que se utilizan y también hemos hablado de repente esa parte histórica, ¿verdad? Muchas gracias por tu tiempo Gracias al programa y anhelamos que muchos hermanos se sientan bien los que están escuchando y lo que están viendo realmente llega a la conciencia bueno, agradecerte Mundo porque nos has mostrado una parte, una pequeña parte de la cultura y bueno, agradecerte porque nos has dado muchas vidas, nos has enseñado que podemos, el, el programa en específico, no, está yendo por buen camino bueno, agradecerte Ayayo de esta manera es que nosotros vamos a culminar, a cerrar el programa del día de hoy. Esperemos que haya sido de su agrado. Y por supuesto, queremos también mostrar e incentivar a toda la población a que no nos olvidemos de nuestras costumbres. Cosas tan importantes como estas pueden llegar a influir en nuestra vida siempre y cuando nuestra energía sea positiva. Punto final a la entrega de hoy. Este fue tu programa. ¡Ajá Urbano! ¡Chao, chao! ¡Nos vemos! Las nubes se asoman, el viento sopla. Las personas vienen, de pena vienen.